¿Cómo escoger un calzado o una zapatilla adecuada para nuestros niños? Ese es un tema importante que vamos a tratar de inmediato. Y ya estamos con Yomara Inofuente del Carpio, quien es tecnólogo médico especialista en rehabilitación pediátrica y ortopedia. Bienvenida. ¿Lo dije bien? Completo. <risa> perfecto, perfecto. Muy bien. Doble check para Lucho. Muy bien, llamara. Cuéntanos, por favor, Yomara, porque claro, uno ve el calzado y el niño dice, mamá, quiero este, y ya, tú lo compras es... sin pensar más. ¿Pero qué tenemos que fijarnos ahí? Así es. Recordemos que los niños pasan la mayor parte del tiempo en el colegio. Uh -huh. Entonces, el zapato debe ser el compañero ideal en ese proceso escolar. Uh -huh. Entonces, para poder adquirir un zapato, tenemos que mirar la... El, el, mirar el zapato por todos lados, ¿no? Ah, mira. Inicialmente desde la suela, ver que esta suela sea una suela bastante flexible. Ya. Pero ojo, hay que tener cuidado. Que, se, que tenga la dureza adecuada para que no haya ningún. Eh, eh, que no genere ningún daño a nivel de la planta del pie. Ajá. Okay. Pero que sea, o sea, resistente, pero que pueda doblarlo. O sea, yo agarro el zapato que quiere comprar, mi hijo que ELIGIÓ y lo que tengo que hacer es DOBLAR así. ¿no? Doblarlo así. Uh -huh. y, que, y que sea. Eh, que permita ese doble sea un doble fácil, ¿no? Y, y, y la suela no importa que sea de goma o hay OTRO que son un poquito más duritos, no importa, ¿o sí. cuál recomiendas tú? Sí, se recomienda eh, que sea, eh, que el material sea eh, eh, un material que pueda resistir. Eh, ELEMENTOS EXTRAÑOS PUEDAN PERFORAR LA PLANTA DEL CALZADO. Y MIRA QUÉ IMPORTANTE LA gráfica QUE NOS HA COLOCADO NUESTRA PRODUCCIÓN, PORQUE VEN USTEDES AHÍ sí. LOS DIFERENTES TIPOS DE PIE QUE TIENEN LOS ALUMNOS. Es ¿no? PARA EL PIE PLANO, POR EJEMPLO, ¿QUÉ CALZADO ES EL ADECUADO? SÍ, CON RESPECTO AL PIE PLANO, HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO PORQUE HAY DIFERENTES TIPOS DE PIE, y cuando veamos la suela del calzado, hay que ver que esa suela del calzado sea bastante amplia. Okay. Y hay que tener cuidado también, porque muchos de, de, las, de las plantillas de los calzados vienen ya plantillas con espumas termoformadas. ¿Cómo es y eh, eh, Hay pads internos a nivel del arco del pie, y no todos los, no todos los pies son iguales, y por tanto eh, tenemos que precisar si esta es la altura adecuada o no, que necesitan nuestros hijos. Ah. Entonces, eh, lo ideal, la recomendación sería de que la plantilla sea una plantilla plana no. en el zapato, ¿no? Otra característica importante es eh, la plantilla, no, la plantilla como les decía tenía, tendría que hacer una plantilla que sea de una amortiguación eh, ni muy delgada ni muy gruesa. Correcto. Hay plantillas eh, ahí hay que observar el zapato, sí. que eh, las plantillas son bastante delgaditas y esto no permite una adecuada amortiguación. Recordemos que el pie genera una mayor carga de peso a nivel del talón, en un Eso. 60%. Eh, que haya una adecuada distribución a nivel de la planta del pie nos va a permitir que el niño tenga un buen eh, una buena distribución de energía a lo largo del día. Uh -huh. ¿Y para qué necesitamos esto? Para que el niño tenga un buen desempeño escolar, ¿no? Eh, y que el niño pueda realizar diferentes actividades psicomotrices en su vida diaria. Sí, Yomara, ahí nos han colocado otra gráfica, por ejemplo, para que nos puedas explicar un poquito, entiendo que son los tipos de pie, ¿no? A ver, si sí, cada los... uno en su casa puede ir no viendo, ¿Viendo? la gráfica ah, tengo... y saber... ¿Cuál, ¿Cuál podría ser sí, sí, el mío? Sí, es correcto. Yo creo eh, que el mío es el egipcio. Sí, es correcto. En realidad, eh, eh, imagínense. El mío es el romano, creo. Eh, colocan diferentes tipos. Estoy viendo. <risa> el, la forma del zapato es única eh, en la mayoría de, de calzados y nuestros pies tienen que adaptarse a esta forma. Ajá. Entonces, en la parte interna van a, van a ver eh, ciertas. Eh, deformaciones a nivel de los dedos. Uh -huh. y, y es por eso que es importante tener un buen compañero en, el, en este tiempo, porque estamos hablando de un año escolar, ¿no? Claro. Entonces, eh, y, que estos, y que los dedos no presenten deformaciones más adelante. Claro, pero por ejemplo, yo te decía, ¿no? Y viendo esta, esta gráfica, por ejemplo, el pie cuadrado, ¿no? Y si tienes <risa> ya, ya ese, ya ese, de... si tienes ese <risa> pie así, ¿no? Medio así... ¿Cómo como confianza, como, como chap... medio atamalado, <risa> medio chapanita, ¿no? Entonces, okay. O sea, <risa> sí. Si, si le vas a poner un zapato medio en punta, no hay forma, no, porque no hay los hay forma. vas a lastimar, ¿no? Tendrías es que buscar correcto. unos zapatos así, ¿no? Cuadrados. Sí, así ¿no? es, que, que, se, que uh -huh. sea lo más semejante a la forma del tip. Uh -huh. Otro, otro tip hay que tener en cuenta es la capellada. Es el forro que va a cubrir el calzado, Ajá. ¿no? Eh, que este sea de un material... Existen varios tipos de materiales, desde sintéticos, desde cuero. La recomendación sería el uso de cuero, ya que esto, el, por ser un material orgánico y natural, nos va a permitir que haya un adecuado flujo de aire uh -huh. y que eso puede evitar ¿no? la aparición de hongos. ¿no? Y, y las zapatillas también son importantes, ¿no? Y tenemos a la modelo, por sí. ejemplo, también, ella adolescente, uh -huh. con eh, el tema de las zapatillas ahí, ¿qué hay que ver? Sí, por ejemplo, con, a la hora ya de la compra de la zapatilla, y esta es una información que saqué del Instituto Tecnológico de Producción, uh -huh. eh, todos los zapatos contienen, eh, en la parte de la lengüeta y en la parte de la sí. plantilla, uh -huh. tienen una información sobre la... Eh, los tipos de, de calidad de, claro. de, de material del zapato, Ajá. ¿no? Correcto. Entonces, es importante valorar esto para que nosotros podamos hacer una compra adecuada y ver qué tipo de material está calzando, está calzando eh, nuestros niños ¿no? durante este mm. periodo. Y, por ejemplo, aprovechando la, la presencia de, del pequeñito, cuando uno le va a comprar el zapato, ¿cómo es el tema de probárselo? ¿Qué, qué separación o qué espacio debe quedar porque a veces también no puede quedar muy muy apretadito porque después sí, van a crecer sí. oh, pero algunos le dejan ya demasiado espacio o sea no eso también sí es, es normal, correcto ¿no? eh, al, al momento de comprar el calzado eh, ES IMPORTANTE DEJAR UN DEDO EN LA PARTE POSTERIOR. Del ah, calzado. UN DEDITO. UN DEDITO. ¿Y POR QUÉ UN DEDO? PORQUE EL, de, el PIE REGULAR DE UN NIÑO EN ETAPA ESCOLAR mm. CRECE ALREDEDOR DE 1 A 1.5. Entonces, PERO NO SOLAMENTE ESO. A LA HORA DE COMPRAR EL CALZADO, HAY QUE PEDIRLE AL NIÑO a dedito, ver. QUE CAMINE a ver, camina a otro. Campeón. Eso es que camine para valorar cómo, cuál es la secuencia, la cadencia del ciclo de marcha, ¿no? Cómo es que le está caminando, ya que eso va a impactar en la postura del niño. ¿Y cómo lo ves ahí? Sí, bien. Claro. Bien está. Eh, en, en realidad hay que hacer algunos pequeños ajustes con Gael, pero sí. O sea, lo que se busca es que eh, haya un adecuado alineamiento de la marcha uh -huh. y que el niño con ello pueda permitir que pueda saltar, pueda agacharse, saltar en un pie. Y con las zapatillas lo mismo también, sí, zapatilla sí, también. Lo mismo con las zapatillas. ¿no? Al caminar. Ver, por favor. ejemplo al, al, ajá ¿Sí? a ver Tami Taelito Sí, no es mucho más cómodo, no, en el caso de las zapatillas porque la espuma, la base de la de la suela es una espuma de Eva a diferencia de la de la base de la suela de, de Gael que es una de tipo más de poliuretano, de Heve. Y Gael ya está listo, ya Y ya está perfecto, Muy ya está ready. Perfecto, gracias por las recomendaciones. Ya lo Yo no saben, entonces colocar un dedito, no, ver el tema también de la plantilla. A veces es. uno cuando ve así dice, ay, sí es lo ideal, pero tenemos que ver qué tipo de pie también tienen nuestros pequeños para que el calzado los pueda acompañar todo el año, todo lo ideal. Eso, todo el año. Bien, eh, semana muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a una pausa comercial, pero miren con lo que vamos a regresar.